Soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Ojos miran ojos y del mismo modo que aprendemos a sincronizar nuestras miradas, podemos ayudar a nuestro cuerpo a trabajar desde el principio con muchísima más relajación. Pero eso lo tenemos que practicar. Hay tres datos en esta importancia de arrancar con una buena postura. Como los seres humanos no vamos por la vida todo el tiempo erguidos con la columna absolutamente estirada eso lo tenemos que incorporar a los ejercicios antes de comunicarnos con otros la primera parte de esta historia es aprender a balancear nuestro cuerpo sobre ambos pies Muchas veces en situaciones de tensión tendemos a poner el peso de nuestro cuerpo solo en uno de los dos pies y eso termina generando desbalance a todo nuestro performance. Uno, balancea el peso de tu cuerpo sobre ambos pies. Dos, efectivamente estira la columna lo más que puedas. Estira tus hombros y ayuda a que toda esa tensión acumulada pueda ir cediendo en el desarrollo muscular. que vas a hacer? Y el punto 3 de esta historia es aprender a respirar lo más profundo que puedas sin mover los hombros del lugar. Inspiraciones muy profundas que te estiren la panza y aprender a bajar con ellas. Unas 4 o 5 veces que lo practiquemos nos va a ayudar a un buen arranque, a asociar la posibilidad de comenzar a hablar con otros desde el balance de nuestro cuerpo. El peso bien distribuido, inspirar lo más profundo que podamos y estirar la columna porque si vas a decirlo, ¡dilo bien!